Amigos, retornamos nuevamente por aquí ya con la presencia del príncipe. Uno le dicen en el moreno, tú el príncipe. Yo no sé bien cómo es, porque ahora me tienen confundido. Mi compañero, bienvenido, Ruiz, ya está conmigo por aquí. Buenas, buenas, Robert. En el día de la amistad y el amor, estamos por aquí. Hermano reiterándote a ti en el aire nuestras felicitaciones y esa distinción y esa amistad que nos une ya durante un largo tiempo. ¿eh? Así es, extensiva a todos los amigos que ya nos esperan eh, noche tras noche frente a su pantalla para oírnos y comentar eh, los aconteceres tanto de dentro del país como de fuera. Es una bendición poder estar compartiendo este momento más cumpliendo otro 14 de febrero en este programa que nos acoge a todos. Eso es así. Bienvenido. Permíteme antes de entrar en los temas, hacer acusas de recibo por el presente que no hizo llegar el director general de lo que es la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, el distinguido amigo licenciado el exidio Paula Lizardo, quien es el director general de esta institución, que nos hizo llegar en el día de hoy por aquí un presente con una taza especialmente dedicada por la celebración del Día de San Valentín y conmemorando los 60 años de historia de la Acción General de Desarrollo de la Comunidad. Al distinguido amigo el iniciado Elécido Paula, nuestro agradecimiento por este presente y nosotros reiterarle de aquí nuestras felicitaciones también a él en el Día del Amor y la Amistad. De manera muy especial, bienvenido, ¿eh? Nos unimos a esa deferencia y a ese agradecimiento siempre en sido Paula atento a, a su gente, a la comunidad como dice la institución que él representa. Eso es así. Bienvenido. Quisiera compartir contigo las informaciones del día de hoy porque precisamente el presidente Luis Sabinader estuvo realizando un recorrido a primeras horas de la mañana en lo que la Dirección Central del Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad del Distrito Nacional, recibiendo lo que son las informaciones, el mandatero realizó además la supervisión del proceso de consolidación de lo que es la mejor en la respuesta a las emergencias y los proyectos de expansión en la cobertura del servicio en las provincias fronterizas. Bienvenido. Luego de salir de ayer, el presidente no trató nada con la prensa, sino que le dijo que todo está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Bienvenido con esto. Lo que es el sistema de, de atención de emergencia, el 911. Una, un, un sistema que fue creado por el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora, ¿cuál es la intención? Y aquí me uno al interés que han mostrado las autoridades y el caso del presidente, cada vez más poder seguir expandiendo este servicio y la respuesta en el, mayor, en el menor tiempo posible. Bienvenido. Sabemos nosotros que hay personas que tienen algunas quejas, algunos reclamos, pero yo creo que esto puede ir mejorando. Y qué bueno que el presidente muestra la intención de supervisar y ver cómo se desarrolla todo esto, porque... Señores, este sistema de atención emergencia 911 ha venido a jugar un papel muy importante en la República Dominicana. Y qué bueno que ya se tiene la visión de la expansión en la provincia fronteriza, que muchos necesitan este servicio bienvenido. ¿eh? Así es, y lo importante que el presidente Luis Abinader le está dando continuidad al Estado sí. con este importante servicio y extenderlo hasta la provincia fronteriza... Es una bendición porque es la de la zona más carenciada del país, donde más se necesita la asistencia. El 911 ha venido a significar para el país un alivio porque, fíjate, increíblemente, todos de alguna manera hemos tenido un vecino, un familiar, alguien que ha necesitado sí, ese claro. servicio tan eficiente. Eh, que se mantiene haciendo las la modificaciones, las inversiones y eh, modernizándolo cada día, el interés del presidente se nota mucho en ese sentido yo creo que para eso sí. es que están precisamente los presidentes de la república para eh, ponerse al servicio de la comunidad y sobre todo de los que más lo necesitan. Porque es muy cómodo una persona pudiente, por ejemplo, que puede tener un servicio privado de ambulancia sí, sí, sí. O, o de medicina general en cualquier momento, pero el eh, carenciado, el que no tiene los recursos, es vital a la hora de que tenga un pequeño accidente, un pequeño eh, mareo como decimos sí, nosotros en la claro, casa ¿no? cualquier, eh, situación, cualquier situación cualquier de situación esa de emergencia que nos pasa eh, mucho a, a cualquier persona sobre todo a la que estamos de mediana edad para adelante. Eso es así, bienvenido precisamente actualmente el sistema del 911 brinda su servicio a más de 9 millones de dominicanos y dominicanas residentes 25 en 25 provincias, los que tienen instaladas más de 4.800 cámaras y un porcentaje de cobertura de una red de radiocomunicación en un 83.53% alcanzando el 91.7% de la población del país, bienvenido como bien tú has dicho, es interesante nosotros poder ver cómo se puede cada vez más avanzar y mejorar lo que es este servicio, como decía bienvenido, el que no se ha visto en la necesidad de tener que llamar una ambulancia de esta, recibir servicios, porque es bueno resaltar, bienvenido aquí que aquí están conjuntamente las demás instituciones de asistencia, dígase bomberos, dígase policía nacional, dígase todos los servicios que tienen que ver con, dentro de los componentes que demanda la población en sentido general, que es muy importante, bien vos.